Muy bien. Así ya hace rato, ya tengo una respuesta. Acá la acaba? El profesor dirá, más bien. ¿Sí? Muy bien, ya son diez y media, dice ya. Muy bien, Chatern, sí la respuesta. Muy bien, vamos a ver cómo lo has hecho, ¿ya? Solamente acá para terminar, el broche de oro, ¿ya? Muy bien, muy bien, excelente, una ¿eh? Ya ves? acá dijiste, no, número Capicúa, muy bien, los extremos. Aquí también, este, los extremos, muy bien. Dijiste bueno, dice, ¿cuántos números de cinco cifras existen en base 7? Entonces acá dijiste, ¿no? Acá están el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué no dijiste 7? Porque 7 no puede ser no puede ser este mayor. No puede ser 7 porque recuerda que este es número que tiene menor. que ser menor a 7. Muy bien. Ajá. Acá también dijiste lo mismo, ¿no? Los, aquí en la parte B, ¿no? Dijiste, Aquí en el extremo de C, en el número C, sí dijiste, ¿no? Acá sí. pueden ir también igual, todos los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿correcto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá también igual, ¿no, hija? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, cero, porque son capicuas, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con este análisis podemos sacar todo esto, ¿no? Menores, sí. menores que seis. Muy bien, esto ya no necesitamos porque se repiten, ¿sí o no? Uh -huh. Muy bien, entonces acá dijiste, voy a multiplicar solamente seis números, seis. ¿Acá cuántos números hay? Siete. Siete. ¿Y el otro sería? Siete. Siete. Muy bien. En total nos dan 294 numerales. ¿Correcto? Uh -huh. Numerales. Y con eso cerramos broche de oro, profe. Y también ya me voy a dormir porque tengo un sueño. <risa> <risa> Muy bien, hija. Listo, hija. Excelente, Moisés, ¿eh? Te pasaste. Eh, tu clase perfectamente, así cualquiera aprende, hermano. Hasta yo voy a retroceder cuando tenía mis 14 años. Claro. Está bien, compadre. Te felicito. Muy Así bien. cualquier. Individuo. Te felicito. Marco. Gracias. Ah, excelente, también tu hija que ha hecho todo. Muy bien, listo. Excelente, muy bien, muy bien, Chataling. Entonces nos estamos despidiendo ¿Ya, hija. Excelente, excelente.